Hola, amiga, amigo, una vez más, una sesión más de Historia de los Valores de Éxito. Continuamos con nuestro amigo Bernabé Tierno. Y hoy, en concreto, vamos a ver Control de Resultados autoevaluación. He hecho un pequeño resumen, como siempre, de cada unidad. Y te digo que te va a gustar, porque en este caso la autoevaluación te va a enseñar diferentes pasos para que tú, efectivamente, puedas evaluar tus procesos. Además, yo abajo te pondré, eh, eh, en pequeñito, te pondré también lo que es un DAFO para que puedas sumarle a las enseñanzas de Bernabé y, lógicamente, puedas ver cómo va tu proyecto, cómo vas tú y, en definitiva, cómo puedes seguir avanzando porque ahora en estos momentos no te puedes quedar parado, has de seguir avanzando. Pues nada más, te dejo directamente con esta lección, autoevaluación. Control de resultados, autoevaluación, por Bernabé Tierno. En este capítulo nos habla que efectivamente nosotros somos nuestros mejores jueces. Y lo más interesante que rescato naturalmente es el decálogo de la eficiencia en el trabajo, que te paso a relatar enseguida. Decálogo para la eficiencia en el trabajo ante las interrupciones. En este punto en concreto lo ha dividido Bernabé en 10 pasos. Vamos allá, 10 puntos esenciales. No te queda otra opción que la de empezar a filtrar las visitas y establecer cuántas y cuándo, de qué hora a qué hora. Establecer las visitas. En este caso, tal y como estamos, vamos a pensar que son pues interrupciones de WhatsApp, interrupciones de llamadas, etc. 2. Nada más iniciar la conversación con amabilidad y con la sonrisa en los labios directamente a tu interlocutor. Vamos a aprovechar lo mejor posible los escasos minutos de que disponemos. Y comienza sin preámbulos. 3. Cuando falten 3 o 4 minutos para terminar, no dudes en tomar la iniciativa y di, como ya estamos acabando, vayamos a las conclusiones. Y, con actitud amable, da el tema por terminado, mientras te pones de pie de manera lenta pero decidida, dando a entender que la entrevista ha concluido, alarga tu mano y ofrecerá para despedirte. 4. Para entrevistas muy rápidas es mejor no tomar asiento y tratar el asunto de pie y de forma muy breve. 5. Si te es posible, mantén tus encuentros fuera del despacho de trabajo, en una sala a tal efecto, dejando claro que en este lugar solo se está el tiempo. Imprescindible. 6. Debes emplear algunos indicadores o señas bien precisas que informen de manera muy clara, contundente a los demás de que cuando no deben interrumpirte, salvo tengas excepciones muy concretas y muy contadas que todos deben de conocer. 7. Fija un horario específico de puertas abiertas para especificar cuánto antes cuando está disponible para todos y para todo. 8. Es normal y tiene perfecta explicación que amigos, familiares, miembros de tu equipo y otras personas próximas a tu entorno entren y salgan en cierta frecuencia de tu despacho. Pídeles con amabilidad que traten de acumular varios temas cada vez y que realicen las interrupciones por ejemplo cada hora, pero no a cada momento. Como podrás observar, esto se refiere naturalmente a cuando la cosa es presencial o a lo mejor incluso estás en tu casa, en el despacho de tu casa o en la habitación habitualmente donde estás trabajando para establecer efectivamente eficiencia ante las interrupciones. Es decir, dar a entender a los demás que tienes un tiempo de trabajo, un tiempo de productividad y que lo tienen que respetar. Vamos a pasar al 9. 9. Si ves que llega alguien dispuesto a interrumpir y no es el momento oportuno, mantén firme y amablemente tu actitud habitual de trabajo indicando a la persona en cuestión cuándo podrás atenderlo, ya que en este momento te es imposible. Y 10. Saber decir no con tacto y firmeza y sin que la otra persona se sienta rechazada es una de las habilidades más difíciles pero imprescindible para toda persona eficaz. Siempre que te veas obligado a decir no, muéstrate antes simpático y comprensivo. Ponte en lugar del otro y dile que entiende su postura, hazlo con palabras claras, con brevedad, con gesto afable y firme al mismo tiempo, con cierta rapidez y con sinceridad, planteándole al tiempo una salida o una alternativa razonable y ofreciéndole tu ayuda y colaboración. Claramente, en este decálogo de la eficiencia en el trabajo ante las interrupciones, veo que es válido para el hogar. Veo que es válido para realmente cualquier situación en la cual tú no quieras ser molestado. Una llamada de teléfono te interrumpe, o llama a la puerta, o... En definitiva, veo una asertividad ejemplar en estos 10 pasos. ¿Cómo efectuar una autovaluación precisamente acerca de los hábitos que has adquirido para defender esta productividad? Pues eh, definir la evaluación, la autoevaluación, como el examen que hacemos de nosotros mismos de una manera objetiva para detectar esos progresos y deficiencias en el desarrollo de nuestra efectividad personal con el fin de, sirviéndonos de lo adecuado, reforzar unas conductas y modificar o suprimir otras. En definitiva es eso, preservar la posibilidad de que no te molesten, de que nada te interrumpa ni te deje ser menos productivo de lo que tú deseas. No obstante, viene algo eh, muy, muy interesante y libre de paja. Para que esta autoevaluación sea efectuada correctamente, la dividiremos en las siguientes fases. 1. Es necesario comprender y valorar el pasado para poder establecer el plan de trabajo que nos lleve al futuro. 2. Establecer un diagnóstico de nuestra realidad actual. Por medio del paso anterior hemos llegado al conocimiento de lo que necesitamos para modificar lo que impide nuestra transformación personal. 3. Fijar nuestro objetivo, que es el que va a constituir nuestro éxito al alcanzarlo. No te sé qué subrayo y destaco nuestro... Porque el éxito debe ser absolutamente personal. Efectivamente, claro que sí. Por eso el éxito está hecho a la... El éxito es el éxito a la medida de cada uno. Le hemos de dar forma con los moldes que encontramos en nuestro interior y no siguiendo las pautas que nos marcan externamente los medios publicitarios o el ambiente que hace coincidir éxito con logros materiales exclusivamente. 4. De acuerdo con el objetivo proyectado, elaborar una estrategia y fijarse un tiempo para alcanzarlo teniendo en cuenta el punto 2, es decir, reconociendo de forma totalmente objetiva sin supervalorar ni infravalorar los recursos de que disponemos en el momento presente. En este mismo apartado se fijan unos tiempos parciales que han de ser fijados en el calendario y han de constituir un compromiso inaplazable en lo que uno mismo se va a someter a autoevaluación. Si no, se quedaría en un sueño si no le ponemos una fecha límite. 5. Establecer unos criterios de evaluación que han de ser personales y totalmente coherentes con el objetivo proyecto, con el plan trazado, con las energías disponibles y con el tiempo fijado para alcanzarlo. 6. Comenzar la evaluación propiamente dicha que necesita de las fases anteriores y las posteriores para ser efectiva. Valiéndonos de los criterios establecidos en un punto anterior, examinamos nuestra conducta y en función de lo que detectamos, establecemos el punto de nuestros progresos o nuestras deficiencias. Y séptimo, reelaborar el plan en función de la nota que nos hemos otorgado, los reajustes que hay que hacerlo sin miedo, teniendo en cuenta que la vida fluye y las circunstancias cambian. Somos nosotros mismos los que las hacemos cambiar al producir cambios en nuestra conducta. Así, aunque nuestro objetivo permanece, quizás sea necesario modificar la estrategia para lograrlo. Y evidentemente, como siempre te dice Bernabé Tirno, anotar las acciones diarias que me acercan a mi objetivo. Finalmente, vamos al apartado de no olvides que. Comprobar cada día las acciones que realizas para conseguir tus propósitos que te van a ayudar a persistir en ellos. Rodéate de una atmósfera agradable que te va a facilitar tu trabajo. Comprueba la buena utilización del tiempo imprescindible para mejorar en tu trabajo. Existe una meta programada para alcanzar en un tiempo establecido, por tanto, tienes que aprovecharlo si no quieres retrasarte los logros. Es necesario que establezcas criterios propios para evaluar eficazmente tus progresos. Y por último, debes realizar los ajustes necesarios en tus estrategias de trabajo para acercarte cada vez más a tu objetivo. Y naturalmente, como siempre, pues en trabajo personal, una serie de preguntas que te ayudan un poco a hacer un resumen de lo que acabas de aprender, ¿no?, en definitiva. Me gusta mucho este tema en concreto en cuanto a la autoevaluación porque me recuerda eh, directamente a lo que es un DAFO como bien sabes un DAFO es una forma de autoevaluarte en, en cuanto a tus debilidades en tus fortalezas te pondré más abajo en comentarios, de forma resumida, lo que es un DAFO para que efectivamente puedas también aprovechar y sumar a esta lección de autoevaluación de Bernabé Tierno mayor productividad. Espero que te haya gustado y sobre todo ten en cuenta que todo tiene que ser medido en base a una realidad. Si tu punto de referencia, que eres tú mismo, está en la irrealidad, no va a funcionar. Por lo tanto, en todo lo que te propone Bernabé Tierno, en todos los ejercicios y todas las dinámicas, has de ser absolutamente sincero contigo mismo. Aunque no te guste, aunque no sea un 10, y sea un 5, o sea un 4, o sea un 3, da igual, pero no te engañes a ti mismo, porque entonces el resultado de lo que vayas programando va a ser erróneo. Bueno, pues espero que te haya gustado y una vez más que te haya servido. Acuérdate por favor de suscribirte a este canal para estar actualizado y sobre todo siempre, siempre como base tus valores. Un abrazo y hasta la siguiente.